Estamos aquí en vivo y en directo desde la mitad del mundo, desde la Universidad Técnica del Norte Y quería compartir contigo esto que me pareció algo súper genial eh, Compartir estos modos de fusión con trazos y máscaras Bueno, esto es parte de lo que vamos a ver en este momento Así que manos a la obra Vamos con la primera opción Y vamos a hacer este ejercicio que está en la parte superior ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Pues simplemente dibujaremos una línea de cualquier color, ¿ok? Entonces voy a... Dibujarla de arriba hacia abajo presionando la tecla de Shift para que se vaya en línea recta. Luego voy a dar doble clic aquí en la herramienta de rotar y lo voy a colocar a 45 grados. Sin embargo, voy a dar clic en copiar. La idea es copiar este segmento y cambiar de color. Control D para duplicar y cambiar de color. Control D para duplicar y cambiar de color. Voy a cerciorarme que efectivamente tenga varias eh, copias con colores distintos. Ahora voy a presionar la tecla W para quedarme con la herramienta de fusión. Voy a dar doble clic y donde dice especificar pasos voy a quedarme más o menos con unos 25 o 30 pasos. Está más que bien. Clic en OK. Y ahora desde las esquinas voy a empezar a unificar cada uno de estos segmentos para que me genere algo como lo que estás viendo. Control Z, espérate, me, me salté un paso. Vamos aquí. No me lo está cogiendo. Bueno, si no te está tomando en cuenta, lo deselecciono con Control Click y vuelvo a empezar a retomarlo. Desde que sale ese más, significa que voy a añadir más segmentos. Y ahora sí, lo voy a terminar sin ningún problema. Ahora que está terminado, voy a valerme de la herramienta de la estrella que está por aquí. Y con clic y arrastrar voy a generar una estrella, pero si presionas flecha hacia arriba generas más puntas, flecha hacia abajo generas menos puntas. Yo me voy a quedar más o menos con estas que están aquí presentes. Ahora voy a colocar esto encima, voy a seleccionar los dos objetos y voy a crear una máscara de recorte. ¿Dónde se encuentra objeto, máscara de recorte, crear o control 7 o comando 7 ya tienes ahí ese efecto que es el que realmente yo quería proyectar. Ahora voy a andar a la siguiente página para explicarlo de manera directa, cómo hacerlo, pero sobre un texto. Lo que estás viendo aquí es un texto. Voy a regresar a la parte de acá, voy a copiar este objeto, y lo voy a pegar en la siguiente mesa de trabajo, aquí. Voy a liberar esta máscara, objeto, máscara de recorte, liberar. Bueno, la idea es borrar esa estrellita que acabamos de dibujar hace un ratito. Y ahora voy a trabajar de manera directa con este texto que está aquí. Para las personas que me están preguntando acerca de qué tipo de letra es, ahí lo puedes ver. Se llama African Ornament 1. Lo bajé de DaFont.com. Lo voy a agrandar un poquitito con Alt y Shift al mismo tiempo. Selecciono los dos objetos y pongo Control 7. Wow, esto sí está espectacular. Recuerda que es un texto editable. Voy a la siguiente mesa de trabajo y aquí ya lo he adelantado. Mira, quiero que lo veas muy bien. Son degradados que ya los he creado y he trabajado de manera directa sobre cada una de las líneas. Igual he rotado a 45 grados y he creado la fusión pero con 8 pasos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualito. Vamos a duplicar esto. Voy a seleccionar y voy a poner control 7. Tenemos el, efe, el mismo efecto de hace un rato, pero con menos pasos y con degradados internos. Eso ya es bastante chévere. Ahora vamos a hacer el ejemplo que está en la parte superior. Para hacer ese ejemplo en la parte superior, igual voy a co copiar este contenido. Y lo voy a colocar acá. Recuerda que tiene 7 8 pasos. Tú lo puedes hacer en más pasos. ¿sí? Ahora lo voy a agrandar un poco más para que se pueda ver mejor el efecto y con el objeto seleccionado puedes trabajar con cualquiera de estas dos herramientas yo voy a trabajar con esta que está aquí con la herramienta de la marioneta que está a partir de 2018 o también con la que está acá y estas ya tienen muchísimos años dentro de ilustrado me voy a quedar con la herramienta de la marioneta y voy a generar algunos puntos aleatorios donde realmente lo quieras poner lo importante es que donde generes un, un punto, un punto con esta, con esta tachuela que se llama aquí en Mi País, simplemente clic y arrastres. Simplemente generas un punto y clic y arrastrar para generar este tipo de segmentos. Doy un clic aquí y ahora voy a empezar a distorsionar en este momento es como realmente lo quieras hacer me salió así un poco deformado pero también lo puedes sacar como está en la parte superior voy a poner control z algunas veces para probar ahora con la otra herramienta con el objeto seleccionado me voy con la herramienta de cristalizar la que tienes aquí y solamente das unos toques nada más unos toques de deformación si lo dejas mucho tiempo presionado pues va a salir cualquier cosa y en este momento pues puedes obtener algo así vamos a la siguiente y con esto casi estamos por terminar nuestra charla del día de hoy seleccionas el objeto, das doble clic y lo vas a rotar a 45 pero qué tenemos aquí tenemos aquí un degradado tenemos un degradado igual lo vamos a fusionar con esta herramienta le vamos a poner pocos pasos ¿no? le vamos a poner unos, unos 20 pasos y lo vamos a concatenar. Otra vez lo vamos a volver a unir. Otro más. Si gustas puedes terminar todo el, el, el, el círculo sin ningún problema. Entonces, ahora que lo tienes aquí seleccionado, en la herramienta o en el panel de trazo vamos a poner línea discontinua con un clic. Y aquí podemos especificar de manera directa los pasos que nosotros queremos darle a nuestro objeto en realidad te va a salir cualquier cosa, recuerda que estos objetos son degradados y en el panel de muestra seleccionando un objeto puedes cambiar de degradado y obviamente el resultado que vas a obtener va a ser bastante llamativo pues qué es lo que vamos a hacer aquí y con esto te agradezco muchísimo por tu tiempo voy a copiar este contenido y lo voy a pegar en la siguiente mesa de trabajo lo voy a agrandar un poco con Aldi Shift desde la mitad y ahora tranquilamente puedes utilizar las herramientas de deformación que se encuentran aquí presentes. Esto ya es un poco de experimentar y buscar el efecto que realmente quieres. Este es un ejemplo que te estoy proponiendo y en la parte superior es otro tipo de ejemplo que te estoy proponiendo. Voy a alternar de herramienta para empezar a deformarla como realmente quieras. El resto ya simplemente es cuestión de experimentar, probar y continuar con todos los pasos al respecto. Muy bien, hasta aquí terminamos la lección del día de hoy. No sin antes indicarte que me puedes seguir en todas las redes sociales, activando la campanita, dándole me gusta a la información que realmente la crees súper valiosa y compartiendo con la comunidad. Así que Dios mediante será hasta la próxima vez que estaremos de nuevo en vivo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.